Antes de empezar, sé que muchos van a decir que ya existe un remix sobre esto, pero lo hago para apoyar al código de Dead de Fortnite, no para competir qué remix es mejor. Like. Amigos, no me acordaba. Entran a la tienda abajo a la derecha en apoyo a un creador, pones de Revil y le das aceptar y wow, wow, wow, wow. Y me das aceptar y wow. wow. This baby, wow.